Hola a todos y todas, voy a responder una consulta sobre cómo hacer para que las preguntas aparezcan en distinto orden en cada intento. Para configurar el cuestionario de esa forma hay que ir a Administración, Editar Cuestionario, observamos las preguntas de este cuestionario, que eran 10, y... En este espacio, reordenar las preguntas al azar es donde tenemos que tildar para que en cada oportunidad que haya un intento, las preguntas aparezcan en distinto orden. Asimismo, consultaron so sobre cómo hacer para que una pregunta de opción múltiple también sus respuestas cambien de orden. Vamos a una pregunta de opción múltiple editar pregunta y en este sector tildamos barajar respuestas. De esa forma también los estudiantes al realizar distintos intentos van a encontrar que está cambiado el orden de las respuestas en preguntas de opción múltiple. Nos vemos en otro micro video.